Hola, buenas tardes, televidentes. Hoy tenemos con nosotros a Tessa Sale, editora. Oye, Tessa, ¿ese es tu nombre verdadero? ¿O ¿Te lo has puesto ahí en plan eh, Hollywood? <risa> buenas tardes, Berta. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que es mi seudónimo. Mi nombre real es Teresa Rodríguez. Pero ah, si no. tú pones en Google Teresa Rodríguez, pues te pueden salir como 20.000 personas con ese nombre que Entonces me gusta un seudónimo y Tesa es de Teresa, es el diminutivo, y Zales de González, que es mi apellido. Y de ahí salió el, el seudónimo. Oh, muy buen seudónimo, suena muy, muy guay además. Bueno, pues haznos una breve presentación tuya como profesional del mundo de la escritura y, y la literatura, que eso es lo tuyo, ¿no? Bueno, pues a ver... Eh, yo empecé a trabajar muy jovencita, estudié publicidad y relaciones públicas en la universidad. Mi idea era ser publicista, trabajar en una agencia, ese era mi sueño. Y luego, pues bueno, la vida te va llevando por otros derroteros. Y empecé también a, a trabajar en el aeropuerto a la vez que estudiaba la carrera. Eh, y ahí estuve trabajando casi 15 años. La última parte de mi etapa en la compañía aérea, pues... Eh, estuve haciendo la revista de la co de que recibían los, los clientes y ahí estuve 10 años. Y descubrí algo que me encantaba, que era coordinar a periodistas, a fotógrafos, a, a imprentas, a, a proveedores. Y era un mundo que me encantaba porque era como, como decía yo, era como parir un niño cada dos meses. Teníamos que sacar la revista y había que buscar nuevos contenidos. Eh, fotos interesantes y me encantó Entonces, y luego ¿y, y cómo, dime, y, ah bueno, eh, te iba a hacer otra pregunta pero sí termina con esto y luego pues como, como te contaba, pues hay un punto de inflexión en mi caso hubo una crisis, la del 2009 la compañía ofreció un ere voluntario y como yo también tenía ahí la vena siempre de montar algo propio, pues dije ahora o nunca, así que nada me lancé al vacío me dijeron que estaba loca, que dónde iba, con la que iba a venir encima. Y fue entonces cuando en el 2009 monté Editorial Chocolate, que es, es mi editorial y es con la que hoy en día, y gracias a ello, estoy aquí hablando contigo. Muy bien, pues entonces eh, eres editora en Editorial Chocolate. ¿Y ¿Cómo llegaste a convertirte en editora en esa editorial? ¿La creaste tú o, o te la llamaron o cómo fue eso? No, no, la creé yo y es solo mía. O sea, soy editora, Uy. soy comercial, soy administrativa, soy todo yo. O sea, es multi-multitarea. O sea, que Editorial Chocolate es TESA. Exacto, correcto. <risa> Sinónimo las dos cosas. <risa> somos un binomio. Qué valiente, o sea, qué valiente. Somos un binomio, sí. Bueno, ¿y, ¿y cómo resultó la aventura esa de publicar hace ya 10 años? Eh, vuestro primer libro, Chloe, ¿quieres ser mamá, que es para niños, ¿no? Sí, pues mira, justo, eh, primero cuando monté la editorial, lo primero que monté fue una revista cultural que se llamaba Spanish Way, que era para gente extranjera que vivía en España. Yo la conozco de cuando yo enseñaba inglés. ¿Ah, sí? Sí, uh. sí, sí, porque es que salió, me parece que un poco después eh, de Speak Up, pero la mía era muy pequeñita, a lo mejor era otra, sí, ¿eh? no, no, pero yo la conocí. Pues estuve allí tres años montando ese proyecto, pero como os decía, no era una buena época, había muy poca inversión en publicidad, y entonces al final la tuve que cerrar, y entonces ya me dediqué a imprimir libros, a publicar libros, mejor dicho, perdón, y tenía una compañera que había sido madre soltera por elección, es decir, que ella quería ser madre sola, sin papá. Y entonces me empezó a decir que, que tenía un cuento que muchas chicas le pedían, que era para explicarle a los niños por qué no tenían papá, porque no es que se haya muerto que se haya divorciado, es que no hay papá, ¿no? Porque es por insinuación artificial. Y entonces pues digo, bueno, como tengo que empezar de alguna manera, pues empecé con ella, editamos ese primer cuento y la verdad es que fue genial porque en seis meses vendimos mil ejemplares, tuvimos enseguida que hacer una segunda tirada, y, y a raíz de ahí pues saqué una colección que se llamaba eh, Cuentos para familias en el mundo, que son familias distintas, y, y bueno, esos fueron los inicios de chocolate, los cuentos infantiles. Además, me pegaba mucho el chocolate con los niños, porque... <risa> Claro, el chocolate es algo dulce. Te iba algo... a preguntar que, que dónde te había venido la idea de lo del chocolate. Pues viene de ahí, viene un poco de que el chocolate siempre es algo que, vamos, a casi todo el mundo le gusta. Eh, es, se hace para regalar. Eh, el chocolate es antidepresivo, te da felicidad, antioxidante. Y en sea... Que sube los niveles de serotonina, ¿no? ¿no? Y era un poco lo que yo quería transmitir, ¿no? Que los libros fueran eso como un regalo, una alegría, algo que, que, que te estimula. Y me pareció perfecto. Y la verdad es que puede gustar más o menos, pero a nadie se le olvida el nombre. Todo el mundo cuando dice chocolate se queda con... la una idea guay eso de ver a una persona sentada leyendo un libro y comiendo chocolate. Sí, pues sería el, el clímax, ¿no? El Exactamente. Qué bueno. Muy eso. bien. Oye, y como mujer en esta época en la que estamos, en la que queremos eh, llegar a una igualdad con, con los derechos, eh, ¿qué clase de apoyos institucionales tiene una editorial pequeña que tiene que abrirse camino entre las grandes y que además está dirigida por una mujer? Pues sinceramente, Berta, apoyos pero no sea, era... lo imaginaba, ¿eh? <risa> pero, pero yo creo que da aquí, de verdad, que da igual que seas mujer o hombre, en plan emprendimiento. O sea, hay. Sí, se les llena la boca a todos los políticos diciendo que ayudas y tal, pero la verdad es que no. La ayuda es la que puedas tener tú o tu familia, o tus amigos. Qué pena, ¿verdad? O ayuda económica ninguna. Como muchos te dicen que vayas a pedir un crédito a un banco. Que con, con, en condiciones especiales, pero eso no es una ayuda, porque los créditos hay que devolverlos. Entonces, al final, pues hay gente que, bueno, también con la crisis, hay, en mi caso, yo lo aprendí con la primera crisis, con la del 2009, y hay que tirar para adelante con lo que tienes y, <coughs> y hacer muchas sinergias con gente, pues hoy, por ejemplo, contigo, con otros autores, con otros editores, con libreros, y así es como se va un poco. te preguntaré sobre eso. Eh, ¿Y cuáles son tus objetivos como editora de Editorial Chocolate? ¿Qué, qué te plan, qué, ¿Cuál es tu plan así? Pues mira, tampoco me... Eh, hacía planes a corto plazo porque esta es una industria que como bien sabéis las grandes copan casi todo el mercado, entonces los pequeñitos tenemos que buscar nuestro hueco. Sí. Entonces yo siempre, pues bueno, digamos que no quiero hacer muchos planes a largo plazo porque no sé lo que me va a venir. Pero en este momento, por ejemplo, sí que es verdad que me estoy especializando en biografías musicales, ah, tuve la, la suerte del año de la pandemia poder publicar la biografía de Camilo Sesto y ra... luego, hablamos, luego hablamos de eso, de esa publicación <risa> Luego comentamos, y a raíz de ahí, pues lo que digo yo, vas sembrando y luego recoges, pues bueno, me han salido dos proyectos nuevos de dos músicos también ah, Qué bien y, y eso es lo que tengo así en mente a corto plazo, esas dos biografías de aquí al año que sí. viene. Oye, y como tú, tú hiciste publicidad y todo eso, pero para ser editora, ¿qué, ¿qué camino formativo has tenido que seguir para llegar a convertirte en editora? Porque habrás tenido que aprender una serie de estrategias y, y así, ¿no? La verdad es que eh, a mí más, más que formarme fue la experiencia laboral, o sea, el poder... Eh, ser responsable de la revista en la compañía aérea, pues di directamente fue la mejor, la mejor formación, porque claro, yo hablaba con periodistas, con fotógrafos, con maquetadores, entonces directamente la experiencia y la formación la vas cogiendo a la, a la vez. Luego, pues sí, te compras libros para un poco ampliar algún conocimiento, uh -huh. pero la verdad es que tampoco hay una carrera exacta para ser editor. Por o eso sea, te lo pregunto, ¿hay algún libro favorito que quieras comunicar a, a, a los espectadores que... Pues, mira, tengo uno, si me permites. Sí, sí, claro. Este fue mi, mi primer libro, no sé si se ve. a suena ver Suena un poquito más para... Manual del Editor. Sí. Ah, muy bien, estupendo. Este libro es de Manuel Pimentel, que fue también ministro de Cultura aquí en España. Sí, me suena ah, un Y es de la editorial Berenice. Y este fue mi primer libro de, de editora y o sea que ahí aprendiste una serie de estrategias. Sí, ahí aprendes un poco, pues a lo mejor a saber lo que es un calendario editorial, a cómo poner el precio a un libro, cuánto cuesta, ah, qué qué eh, bien, a, a cómo hacer un contrato con un escritor. Ah, sí. Y luego eh, hay otra editorial también eh, que es muy buena, que compré ratas a ver si le tengo por aquí y os lo enseño. Muy eh, bien. Pues si hay alguien más que quiera lanzarse al mundo editorial. Se voy <risa> Mira, para arriba a ver, Erratas. Ah, muy bien. ¿De Manuel? Este es de un italiano, de Marco Cassini. Ajá. Se llama Erratas, diario de un editor incorregible. Cassini con dos S, ¿verdad? Sí, Cassini. Este fue un editor italiano, también tuvo una pequeña editorial. Y aquí, algo muy importante que yo creo que a todos los emprendedores... Eh, no hay que contar tantos casos de éxito, a veces lo que hay que contar son los casos de fracaso porque es de lo que aprendes entonces exactamente, eso este está muy bien porque justamente te cuenta todos sus fallos, sus erratas para que no las hagas, o sea, te pone sobre, sobre preaviso y luego tengo uno último que ese no sé si lo tengo por aquí que era de no le tengo aquí a mano, perdonad es de, de no tu pasa nada, no lo conectas tú de de tus kits, que es algo así como el diario secreto de una editora y bueno pues también nos, nos está muy bien porque te cuenta como en este caso era una editorial eh, familiar que la heredan y la dan la vuelta no era una editorial dedicada a libros religiosos y al final pues bueno el mercado se va quedando pequeño y tienen que reinventarse y al final se convirtieron en lo que es hoy en día, que es una de, la, de las grandes editoriales españolas, Tusquets. Tusquets Así qué, que qué. yo, si alguien quiere ser editor, lo primero le diría es que le tienen que gustar mucho los libros. Uh -huh. eh, le tiene que gustar también el, las relaciones personales, porque al final eh, tienes que trabajar con mucha gente. Somos... Nosotros somos como los coordinadores. Yo siempre digo, ¿no? Tienes que trabajar con los escritores, con los correctores, con los maquetadores. Entonces tienes que tener buen, una, un buen don de gentes, porque eh, y trabajar el ego de cada uno, porque parece que no. Pero es importante. Qué bueno, eso es un buen consejo. Y, y luego, pues bueno, tener un poco de capacidad comercial en el sentido de saber eh, qué se puede vender y qué no porque al final arriesgas tu propio dinero, entonces si una operación sale mal, pues se puede cargar toda la editorial. Entonces, bueno, en mi caso es mejor y yo siempre he querido ir poco a poco y como he empezado yo sola desde abajo, pues bueno, yo creo que, que he ido siempre un poco conserva, conservadora y cauta, ¿sabes? Para no, bueno. no tirar todo por la ventana. Nos has mencionado antes un poco el libro sobre Camilo, te voy a preguntar que, qué ha supuesto para tu editorial, la Editorial Chocolate, la publicación de Camilo Sexto, mi última canción, que la autora es Elena de la Puerta. Sí, Elena Gómez de la Puerta. Ah, pues... Sí. <coughs> me he comido el Gómez. <risa> sí, Elena Gómez de la Puerta. Pues mira, para mí eh, fue una tabla un poco también de, de salvación, porque este vino me vino en plena pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Entonces, pues fue una apuesta que hicimos para sacarlo adelante justo cuando más difícil era, porque, bueno, eh, había librerías cerradas, estaba todo el mundo confinado, pero poco a poco, pues bueno... Estás es, malita, ¿eh? Estás machucha. Estás un poco... Estoy con chica. los aires acondicionados, sí. Ay, madre, que a mí no me... Yo no puedo tenerlo, me siento fatal. Ay, me, me, me coge la garganta. Me supuso mucho, me abrió muchas puertas, eh, me abrió puertas a conocer gente eh, que conoció al artista, eh, me abrió puertas también en distribuidoras y en exportadoras porque es un libro que si Camilo Sesto es importante en España, en Latinoamérica es un dios. Oye, esta, esta Elena ha es hecho un trabajo de, de investigación increíble, ¿no? Porque sí. es que escribe todos los detalles de la vida, menudo trabajo que ha hecho. Estuvo, estuvo casi seis años haciendo el, el, el libro. Empezó en vida de Camilo, pero bueno, pues desgraciadamente él murió en el 2019. Estaría ya enfermo, ¿no? Cuando ya empezó. Sí, bueno, ya estaba malito. ya estaba a tiempo enfermo, claro. Sí. Y, y luego, bueno, pues como murió un poco así de imprevisto en el 2019, pues no pudo llegar a ver el libro terminado. Yo la conocí a ella en el 2020. Y fue cuando, bueno, pues firmamos el contrato y, y justo queríamos sacarlo en el 2021 porque era cuando Camilo hubiera cumplido 75 años. Y era como una edad muy... sé yo por ahí, mi, mi gatita. Lo siento. <risa> <risa> Perdón, y por eso fue un poco la, la idea de sacarlo justo el año pasado, en el 2021. Mira, mi amigata, que está aquí moviéndome todo. No sé por qué los escritores y la gente de literatura siempre tenemos gatos en nuestra vida. Yo soy perruna, ¿eh? Yo Ay, soy perruna. Yo también fui perruna, pero no solo gatuna. Bueno, perdona. Eh, entonces, ¿tú antes publicabas, eh, eh, publicaste revista y ahora publicas solo libros o publicas otro, bueno, ¿publicas otro tipo de publicaciones que no sean libros? No, ahora estoy enfocada en los libros. Solamente pero... en los libros. Sí, ¿Y, pues... ¿Y en qué formato publicas? So... Pues eso es que cada libro tiene su propio formato y su propia estrategia. Ah, ¿sí? Ah, bueno. pero, sí, claro, eso es parte un poco de, de... En el caso del libro de Camilo, por ejemplo, queríamos hacer una edición de lujo. Entonces, pues está en tapa blanda, está... Uy, perdón, está en tapa dura, está cosido... Está en un papel fotográfico de 115 gramos para que las fotografías queden más vistosas. Eh, pero si edito un cuento infantil, pues el tamaño tiene que ser más pequeño para que el niño pueda manejar el libro. Entonces es un formato cuadrado. Si editas novela o en mi caso relatos, pues haces tapa blanda con solapas. Es que depende. No hay un, cada libro tiene su propio formato y tienes que saber cuál es el que, el que le mejor le viene. Ese libro. ¿Y, y has pensado que este libro de Camilo Sexto se traduzca al inglés, porque es que sería un bestseller impresionante en el mundo, porque es que tiene una cantidad de fans. Sí, pero yo creo que, mira, me pasó eso, Berta, con el libro este que hemos hablado al principio, el de Chloe quiere ser mamá. Ah, sí. Me dijo la autora, vamos a traducirlo al inglés, que como ha ido también en español, seguro que nos lo quitan de las manos y tal, y no fue así. Fue un oh, paso, sinceramente. Vaya, qué pena. No es lo mismo, o sea... Es otro mercado, ¿verdad? Exacto, el mercado anglosajón es un mercado muy particular. Eh, tienes que saber manejarlo, tienes que tener contactos y no simplemente por traducir un libro eh, los, se vende, no. Ah, vale, muy bien. Pues eso ya es una mejor idea de... para los que quieran hacerlo. Es mejor a veces vender los derechos. A una editorial inglesa anglosajona, a ella la, la encargada un poco de promocionar y de hacer. Creo sí. que a tu perro no le gusta que mi Katia haya venido <risa> a sentarse aquí, se la está, está oliendo. Ah, está por sí, ahí, qué bueno. <risa> es, esto es pequeña. vas a vivir con animales, que no sabes en qué momento. <risa> bueno, oye, ¿y qué pasos hay que seguir para publicar con, con el, eh, Editorial Chocolate? ¿Hay que comer mucho chocolate o cómo? No, no. a ver, en mi caso, eh, y es algo que siempre recomiendo a los, a los escritores, lo suyo sería hacer una propuesta editorial. Es decir, hay muchos escritores que empiezan a lanzar sus manuscritos eh, eh, a cualquier editorial sin hacer previamente una investigación y la mitad de esos manuscritos pues acaban en acaban en la papelera o no les contestan y se frustran, etc. Sí. Entonces, lo primero... Típica el Spanish. ¿Cómo? Que no contesten, típica el Spanish, que no se <risa> <te> contesten. <risa> Entonces, por ejemplo, yo, eh, por ejemplo, si alguien se fija en mi catálogo, yo no edito novela ni poesía. Entonces, si tú a mí me mandas un libro de poesía, pues es que no, va, no te lo voy a publicar. En cambio, hay editoriales que solo editan poesía. Entonces tendrías que buscar cuáles son y mandarle a ellos el manuscrito. O sea que lo más importante es ver qué género publica la editorial. Claro, es que parece una tontería. Un buen consejo, muy es importante. Es muy importante porque si una editorial está publicando género negro y tú haces novela romántica, es que estás cerrando el tiro. O por ejemplo Torremozas, que se dedica a la poesía, ¿no? Por ejemplo. Claro, entonces parece una tontería, pero hay muchos autores que se ponen a mandar manuscritos como locos y no miran esas cosas. Y entonces claro. se frustran porque habrá muchas veces que no les contesten, pero porque no se... No, no digan es el género, eso. no es el género que publican, claro, normal. Así que por eso yo lo primero, antes, eso, el primer consejo que daría a un escritor es investigar. Uh -huh. Y me dijeron una vez un amigo, ahora en una feria, y es verdad, mira en tu casa qué libros tienes, qué editoriales compras y si te gusta esa editorial, pues también inténtalo con ella. Porque es, es un poco un reflejo de lo que tú quieres para tus libros. Claro. Sería muy bien. Un... Buenos consejos, muy bien. Eh, ¿Y qué proyectos tienes en mente para el futuro de Editorial de, de, de, de Chocolate? Porque aunque tú dices que vas así un poquito al día, pero algo tendrás pensado porque siempre hay algo. Aunque a lo mejor no lo quieres contar por si se, de, de, por si se evapora la magia. Perdón, No, eh, a nivel publicaciones es lo que te digo, hay dos biografías de un grupo español y, y también de otro solista español de los años 70 que están ahí. Ahí todavía no puedo decir nada, pero vamos. La a idea... ver, ¿solo quieres publicar biografías o también admites memorias? También, sí. Porque yo final... estoy escribiendo memorias de, ya para, ya para, por lo menos para saberlo, por si acaso. <risa> Claro, sí. Lo que hay que buscar siempre es que haya un nicho de mercado, es decir, que haya gente que le pueda interesar comprar el libro. Es que en Estados Unidos las memorias son best-sellers casi todo. Sí, claro, porque hay mucha gente que compra, pues, o bien porque le gustaba ese personaje o, o esa persona. No, no, no son de personajes famosos las memorias, es gente normal y corriente, lo que pasa es que escriben sobre su vida porque es, porque es interesante. Sí. Y porque a lo mejor a veces pues les ha sucedido cosas que ayudan a otras personas. Exacto, como... porque tienen mensajes que ayudan a los demás. De y, hecho... y otros, y otras veces se utilizan también como terapia. Claro. De hecho, sí. en el mundo editorial, como editora. Me es... ha salido el rabo de mi gata en el vídeo. <risa> se ha pasado por aquí. Quieres ser la protagonista, perdona, sigue. Claro. Que de hecho, uno de los sectores que más vende libros dentro de la industria es el de Autoayuda, o sea, casi sí, todas las secciones de autoayuda o libros también de emprendimiento y tal mmm, suelen ser best muchas veces. Que claro. todo. Bueno, eh, muy bien, pues nada, ya sabemos que si alguien quiere publicar sus memorias, a quien puede por lo menos enviar un, un, una muestra de algo, ¿no? Genial, sí. Bueno, eh. ¿Y a qué otras facetas relacionadas con el mundo de la escritura se dedica Editorial Chocolate? Porque yo he visto algo por ahí, pero no quiero decirlo. Me lo cuentas tú. Bueno, pues también soy, soy formadora, soy profesora. Llevo ya casi también, desde que monté la editorial, doy clases de escritura creativa para gente que quiere, o que quiere empezar a escribir o que ya escribe. Y, y lo que hago un sí. poco... Entonces, eh, mi labor de editora, todo lo que he aprendido, lo paso también a, a enseñar ¿no? a la gente a escribir. Qué bien, qué interesante. Y sobre todo, pues bueno, es gente, a lo mejor a partir ya de 50 años, que algunos han prejubilado, otros no, pero también es lógico porque es cuando has ido acumulando muchas experiencias. Entonces, parece que mucha gente dice, ¿cómo voy a empezar a escribir con 50 años o con 60? Pues os llamaría la atención la cantidad de escritores que empezaron y escritores famosos a no, escribir. No, yo no he publicado nada a mi edad. Bueno, publico mi blog, pero no, no he publicado con editorial ni con intención de vender nada. Bueno, Así que me está dando esperanzas. No, bueno, no, nunca es tarde. Nunca es no, tarde. no, no, para mí no. Yo siempre ya. estoy como tú, siempre empezando algo. Pues eso es lo mejor, eso es lo mejor, Berta. Yo nunca me rindo. Y ya te digo que yo con los talleres, pues, eh, lo que quiero, aparte de, de aprender lo típico en los personajes, las tramas, la ambientación, pues yo lo quiero, lo que hago especial en mis talleres es que al final de curso selecciono los mejores relatos de cada uno de los alumnos y publicamos un libro. Ah, muy bien. después les llevo a la Feria del Libro de Madrid, hacemos presentaciones para que ellos vean todo el proceso. Como yo además vengo del mundo del marketing, pues no quiero que se queden solo en escribir un libro y tener. O sea que además el curso es un taller de trabajo en el que se va aprendiendo. Claro, Después o sea, para que, es que vean que no es solo escribir, que luego hay que vender los libros, que hay mucha competencia. Ajá. Bueno, y... ¿tú dices tú que. Ah, perdona, te he cortado. ¿Qué querías más no, Voy a añadir solo que por desgracia, además, hoy en día hay más gente que escribe que lee. Hace unos años, Ah, Creía. Sí que no vaya o pues sea es... se, está, se, está, se está un poco tornando no es, ya no hay una masa enorme de gente que lee y muy poquitos que escriben ahora cada vez más hay mucha gente que le gusta escribir y que pero y también que... ha leído no porque yo creo que casi todo el que escribe es porque ha leído mucho eso es lo sería lo deseable Berta. pero no por desgracia hay mucha gente que escribe y no lee y se ah, nota. vale. Porque esa, esa gente no tiene un bagaje detrás, ya no tengo como digo yo, un poco de oficio Sí, sí, sí. Y, y luego también hay mucha gente que le gusta leer y que, y que no quieren escribir o sea, Ah, por supuesto, claro, normal Bueno, tú dices que tienes eh, talleres de escritura creativa, lo que pasa es que la escritura creativa abarca muchos campos ¿En cuál de ellos estás centrado tus cursos? Mis cursos se centran en, en relatos, en el relato. Ah, relato corto o relato largo. Relato corto, más que nada porque, claro, eh, dar una clase a lo mejor con seis, ocho personas, si los relatos son muy largos, pues sería un poco frustrante. Oye, porque... pues el relato es muy interesante porque en Hispanoamérica se cultiva mucho relato, pero en España no tanto. Y en pues... la literatura anglosajona también mucho relato. Cuéntanos a ver entonces sobre el relato en tus cursos. A ver, a mí además me gusta mucho el relato porque parece que hoy en día las novelas, si no tienen 400 páginas, no son buenas. Y hay novelas cortas, relatos largos, relatos cortos, que son buenísimos. O sea, sí, sí, sí, sí, a mí me encanta el relato, además. Uno, por ejemplo, de mis escritos favoritos es Edgar Allan Poe. ¡Ay, ah, qué bien! Me... Uno también mío. <risa> claro. Y son historias... Todo de son historias súper cortas a veces... Y súper, eh, no sé, súper interesantes y súper bien estructuradas. Y, y por eso yo creo que el relato, la gente le da como que es un género menor. El relato de los hispanoamericanos, de los escritores hispanoamericanos son buenísimos también. Exacto. Y, y o los cuentos también, que no tienen que ser cuentos infantiles. Los Todos cuentos... los grandes, estoy pensando yo, porque como mi, yo sé, cuando yo estudié en humanidades en Inglaterra, mi especialidad fue la literatura. Yo recuerdo que, que casi todos los escritores británicos tienen relatos importantes. Incluso sí. Dickens, que escribió los cuentos para Navidad y todo eso, pero también tiene relatos cortos que son interesantes. Y los conoce muy poca gente, pero son muy conocidos en Gran Bretaña también los relatos. Sí, y también Berta yo creo que muchas veces era porque ellos empezaban a escribir en periódicos. O sea, eh, para ganar. Periódicos, claro, igual claro. que Pedro Galdós, aquí en España. Exacto. Entonces empezaban a mandar pequeños relatos o cuentos porque tenían una sección fija en un periódico o bueno, en una revista y era lo que sí, les daba sí. de comer y empezaron por eso, por ese género y luego ya, pues bueno, ya a lo mejor cuando ...tenían un nombre o tenían más posibilidad, pues ya les editaban alguna novela. En Estados Unidos se hace mucho eso, que la gente empieza a mandar relatos a periódicos aquí. Los periódicos no te publican los relatos, ¿verdad? No, antiguamente sí. O sea, si te vas a los años 50 o 60... Sí que había revistas y algunos periódicos que publicaban, tenían unas secciones proceso. Sí, lo recuerdo, sí. Oh, pero se ha ido perdiendo y, y para mí es un, ya, ya lo que te digo, no es un género menor, al revés. Es, pues que es, si bien, es, no, si el relato es complicado. Sí, pero además tienes que concentrar una buena historia en menos. Tienes Me que saber mucho para escribir un buen relato. Exacto, y que cierre bien y que sean los personajes. Sí, que... es, verdad, es su técnica interesante. Qué bien. ¿Y cuántos libros llevas, llevas publicados de, de recolección de tus cursos? Uf, pues no los he contado, pero te diría casi que uno por año, o sea, que por lo menos 10 sí. desde que empecé los talleres. O sea, diez libros ya, qué bien, en los talleres. Ya, y nuestros lectores ya tienen ahí relatos para, para <risa> dar y tomar. <risa> sí, sí, además cada, cada año elegimos un tema. Este año, por ejemplo, eh, el tema que elegimos se llamaba Detrás de las Puertas. Ah, qué bien, o sea que los relatos son temáticos. Sí, para que el libro tenga una coherencia, pues eh, se elige un tema común, eh, los alumnos proponen lo diferentes temas y luego soy yo la que decide, los que me han propuesto, el que creo que puede dar más juego. ¿Y ese tema, ese de qué va? El, de... el último este... que hemos hecho, que se titula Detrás de las Puertas, pues son historias que lo que tienen en común es que sucede detrás de una puerta, de una puerta a un cementerio, de una puerta a un hospital, de wow, un qué, qué, qué tema tan interesante. Y, y nunca nunca pensé el, el juego que iban a dar las puertas, la verdad, porque es verdad que son como misterio, ¿no? Nunca sabes exacto, lo que. Exacto. Exacto. Y luego también en la vida, pues hay porque que puede provo provocar un montón de conflictos, que de eso se trata la escritura, ¿no? Claro, es como poder hacer un agujerito y mirar qué está pasando al otro lado, ¿no? Detrás de esa puerta, que puede ser, ya te digo, desde la cárcel hasta también hay puertas simbólicas en el libro, o sea, puertas a otras dimensiones, o sea, que... que, aquí... es que estaba recordando un relato de Edgar Allan Poe en que hay un personaje que escucha una... que descubre lo que pasa porque escucha detrás de una puerta. <risa> La verdad es que ya te digo que después de elegir el tema nos empezamos a encontrar que había un montón de referencias de otros escritores famosos, de citas literarias también, que hacen referencias a las puertas y, y no sé, la verdad es que ha quedado un libro muy, muy chulo, muy bonito y, y muy hay humor, hay misterio, hay terror, hay de todo. O sea, ¿sabes? un poco de todo. pero Relato. Qué bien, Exacto, me encanta. Es... Sí. Eh... Y cuál, bueno, te iba a preguntar que cuál era el curso más demandado y por qué, pero si solamente haces para relatos, pues será ese, ¿no? Sí, bueno, luego aparte, aparte doy cursos, pero más enfocados a, a redes sociales o a, <coughs> o, a escri o a escribir para internet, o sea, más ah, enfocado en bueno. que a lo mejor eh, tiene una... Te demanda más la gente esos cursos para escribir en la red o, lo, o el curso de relatos? Pues depende. A nivel profesional, doy, por ejemplo, cursos en empresas como IBM. Les tengo que dar cursos más enfocados a, a vender escribiendo en Internet, que ah, es lo que claro. mandan ellos, ¿no? O sea, cómo escribir en Internet para llamar la atención y vender tus productos. Pero o sea, los que ahí estás ya practicando un poco tu marketing, que también utilizaste cuando estabas en, de, en tu compañía aérea. ¿En qué compañía aérea trabajaste, por cierto? En Iberia Ah, en Iberia, claro No puede ser otra La <risa> no, no, tú... mejor que tenemos Exacto, tuve, tuve mucha suerte Porque aquí en España Es, y yo creo que ha sido Siempre la más grande Y, y bueno, pues es, es, es Eso, trabajar en una compañía grande Me gusta viajar con Iberia y ahora yo me he ido a trabajar en una compañía Muy pequeñita, pero me he llevado Todo ese conocimiento De haber Qué podido está. trabajar en una empresa grande Qué bien bueno, ¿y qué planes de futuro tienes en mente como emprendedora? Pues mira, a mí últimamente, Berta, me gusta mucho el tema de los eventos. Siempre me ha gustado porque la verdad que con Spanish Way, con la revista, empecé haciendo también catas literarias, que era algo así como catar chocolates o tés o vinos y a la vez hacer presentaciones de libros. Oh, ¡Qué idea tan buena! Y fue muy, fue muy divertido y, y estuvo muy bien. Conocí gente también muy importante, que luego con los años han hecho escritores famosos. Sí. Y ahora me gustaría un poco retomar, tengo ahí un grupo de amigas también que le estamos dando vueltas a esto de los eventos. Y es algo, pues un poco juntar eso, el, el relacionarse, el sociabilizarse con gente y hablar de libros. Entonces, bueno, estamos ahí viendo si hacemos algún tipo de ¿De congreso, de alguna temática especial o simplemente de charlas con... Pues acá, acabo de asistir hace unos días a, a lo de Galapagnoir. Ah, que es, es de género negro, ¿no? Es de género es. negro, estuvo muy bien. Había invitado, un, incluso un profesor americano, que te lo voy a entrevistar, y ya lo escucharéis, que se ha sobre literatura española. Qué bueno. Pues eso a mí me gusta mucho y me gustaría un poco tirar también por ahí, por el tema de los eventos literarios. Hay que hacer más, más eventos literarios en España, pues para sí. que vengan aquí más escritores y demás. Sobre todo yo creo que relacionarnos más con los que publican en Hispanoamérica, en España, claro. porque en Estados Unidos hay muchos escritores que escriben en español y que les encantaría tener relaciones aquí en España con escritores. Claro. Fíjate, aquí la Feria de Madrid es como la Feria del Libro de Madrid, que es como el evento más grande que hay aquí en España. Sí. Pero yo creo que desaprovecha un poco todo este tema de los encuentros. Eh, por ¿Qué ejemplo, contigo? en México yo no he estado, pero en la en la Feria de Guadalajara o la de Bogotá. O sea, es todo un evento. No es solo casetas y vender libros. Hay charlas, hay coloquios, hay. La ciudad entera, por lo que he visto, se vuelca ¿no? en ese tipo de evento y se y vamos y se vuelve una ciudad literaria durante literaria eso. sí ahí tienes una oportunidad para desarrollar tu proyecto, ¿no? Sí, estaría bien. Es difícil, pero sí. Pero yo creo que a Madrid le falta eso, que no es solo ir al retiro a comprar libros, sino que se generen pues una serie de actividades, de coloquios, que a lo mejor no tienen que estar en la misma feria. Una puede estar en un museo, o puede estar en la Biblioteca Nacional, pero que haya como un ecosistema alrededor que arrope ¿no? Sí. lo que es la feria, la feria del libro, y que aquí en España yo creo que eso falta, no, no es, no está tan bien trabajado. Sí, en general, porque aquí lo que se hace, son los eventos literarios que se hacen son muy, muy muy restrictivos. O sea, yo he ido a lo de la literatura infantil y juvenil, y luego he ido a lo de Galapag pero algo que abarque, que lo abarque todo, pues estaría muy bien, ¿no? Sí, algo que haga de paraguas, ¿no? Un poco de todo, porque son como cosas puntuales, pero no hay conexión entre ellas. Está un poco como, bueno, pues, falta la coordinación de un editor. Pues eso tú, eso tú, eh, se tendrá muy bien, coordinar, que es lo tuyo. Exacto que ponga orden y... Eso, y, que, y que coordine todo muy bien eso es lo que necesitamos bueno pues yo no tengo más que preguntarte si nos quieres contar alguna cosa más si no pues terminamos aquí la entrevista que me ha parecido súper interesante y yo creo que ya los que queramos publicar ya tenemos a quien de quien aprender no he visto también tu canal ahora pondré un enlace a tu canal y a tu blog y a tu facebook para que la gente aprenda sobre ti y de ti pues yo solo me gustaría un poco, si me dejas eh, lanzar un poco el, el guante eh, por la labor que hacemos los editores. Porque mucha gente, cuando le dices que es editor, me dice, ah, bueno, escribes. No, no escribo, soy editora. Bueno, pues eso, eh, escribes libros. Entonces, hay un desconocimiento, yo creo, del trabajo que hacemos. Cuéntanos, los, cuéntanos qué, ¿qué hacéis? Los editores, ¿no? Porque hay mucha gente también que se cree que solo somos una imprenta, que imprimimos libros y ya está. Y para mí un editor eh, es, es una forma de vida, o sea, no, yo creo que el objetivo de los editores, al menos como yo, no te hablo de las grandes editoriales, que es otro mundo, nosotros también queremos dejar como nuestra semilla, ¿no?, en este mundo. Y para, para nosotros esos son nuestros libros, incluso aunque a veces pensemos que un libro no se va a vender bien, si creemos que ese libro tiene que ser publicado, eh, cerramos los ojos y lo publicamos, ¿sabes? Eso es lo que quiero decir. Entonces, para mí un editor es una persona que, sobre todo, quiere transmitir algo a, a, la, a la gente que venga después, eh, dejar su legado en forma de libro, y, y ayudamos muchas veces a los escritores, o sea, es verdad que no nos limitamos a imprimir libros, eh, sobre todo los que somos pequeños nos gusta eh, ayudar, corregir eh, en la medida que nos pongamos de acuerdo con el escritor, porque sí que tenemos esa visión global que a veces a los escritores le, les falta, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo creo que es una labor muy importante, también cuidamos mucho que el libro se maquete bien, intentamos que no haya ratas, contra, eh, contratamos a correctores, para que luego lo que es el libro sea un un producto, ya o sea, que convertís, convertís el proyecto creativo en algo vendible, ¿no? Sí, pero no solo por el tema comercial, sino no algo solo por el tema comercial, sino que, que el, el, el, es a, a toda en, en toda la faceta de lo que es un Claro, que esté bien editado, que cuando, Exacto, que cuando alguien compre un libro, vea que realmente ahí hay, hay un trabajo detrás, no ha sido simplemente coger un Word, imprimirlo y ponerle unas tapas. Claro. Eso no es editar un libro. O sea, editar un libro es trabajar de la mano con el autor, el libro, ir de la mano a ferias, ir de la mano a eventos, eh, intercambiarnos eh, pues eso, opiniones que nos puedan dar los lectores, es ir creciendo. O sea, no es solamente ni imprimir libros ni corregir libros. Es, es cada libro es un proyecto y un editor lo que quiere es que es como un hijo suyo también, aunque no lo haya escrito y que llegue lo más lejos posible. Entonces, bueno, esa visión romántica un poco es lo que me gustaría decir que hacemos los editores, no aparte de, de, de ser un apoyo para los escritores. Sí, bien, muchas gracias porque justamente acabas de resumir algo que yo creo que muchos españoles ignoramos sobre la labor de lo que es un editor, no pues o, sí. que, o que no apreciamos en, en toda su faceta. Sí, a ver, es lo que os digo, habrá editores de todas las clases, y, pero bueno, un editor como Dios manda es esa persona que acompaña al escritor en el proceso de lanzamiento de su obra y es como ese amigo o ese padre o esa madre que está ahí también eh, abanderando el proyecto, ¿no? Y, y, y eso es. ¿Y, y, ¿Acompañas también al escritor en el proceso de escribir o no? En mis talleres de escritura, sí, ahí claro que les a, les acompaño. No, les... Porque en Estados Unidos el editor sí que lee el libro y le dice al escritor, pues por aquí sí, por aquí no, esto lo que es que cambiar. Claro, eso depende un poco del proyecto. A veces son libros ah, de encargo en los que el editor le marca al escritor un poco lo que quiere ah, y por tiene que ser de encargo, sí, vale. Y luego hay libros que ya te vienen hechos. Entonces tú lo que haces un poco es mejorarlo. Y entonces ahí con el escritor lo que haces es corregir, eh, cambiar cosas, siempre en, en, aras de que el libro sea lo mejor posible y lo más, y lo, y lo más correcto y lo más vendible y lo más magnífico posible. Lo mejor presentado y todo eso. Exacto, sí. Así que por o sea, eso. Que cuida, cuidáis de la cara y de, y del, y del alma del libro, ¿no? Sí, mira, me dijo una vez una, creo que una de las escritoras me dijo, yo soy la madre biológica, porque soy la escritora y tú eres la madre adoptiva. Ajá, y yo... Qué bueno, qué resumen tan bueno. Y es así, o sea, una lo pare, pero la otra es el que la alimenta, le hace crecer, le lleva al colegio, le lleva de ferias. Sí, sí, sí. Una necesita de la otra. y Menudo, menudo trabajo, ¿no? Que, que sí. tenéis las editoras. Es un trabajo muy muy bonito. Es, este, es... bonito, pero también es estresante, ¿no? Sí, estresante y bueno, y también a veces un poco frustrante cuando mm -hmm. no salen bien las cosas o, o los números no salen, pero es un trabajo muy bonito y, y yo siempre digo que los que somos editores no es porque se gane mucho dinero, porque no, no es una profesión de ganar mucho dinero, mm -hmm. pero es una profesión de trabajar en algo que te gusta, de conocer gente y de aprender a la gente que le guste estar siempre aprendiendo pues es lo que te digo cada libro es como un trabajo nuevo un proyecto no debe ser muy satisfactorio no es muy satisfactorio a nivel emocional y a nivel, a nivel sea, literal es, es realmente un chocolate exacto <risa> es un buen chocolate es un buen chocolate sí, a veces bueno. salen bien otras no salen tan bien pero pero es un buen chocolate pero bueno pero bueno es saludable pero es bueno es saludable es bueno que... qué interesante me alegro que hayas incluido esto al final de la entrevista porque justamente es el espíritu de la entrevista sí y yo también me animo, animar a la gente que le guste que parece que nadie quiere ser editor pues sí hay hay mucha gente que nos gusta ser editor que no nos gusta escribir bueno veo algunas veces en LinkedIn que hay gente joven chicas sobre todo sí. que se titulan editoras no sé sí. si hay muchas veces están que emprendiendo... están o porque trabajan para una empresa que ellas lo que hacen es eh, corregir el libro ah, sí, sí, sí. llevar el proceso pero no es su propia editorial sino que a lo mejor sí, trabajan Claro, trabajar a lo mejor para una editorial de... libros. Correcto, es cor cor como tarea de correctoras. Lo que pasa es que hacen más cosas, entonces a veces por eso me de solo correctoras, dice que son editoras porque se encargan de todo, de pedir presupuestos a la imprenta, de luego a lo mejor chequear y, y, y distribuir los libros, entonces haces una función un poco de, de todo. Pero que también yo, es lo que digo, que es un, es un mercado laboral o es una profesión, que no todo el mundo tiene que ser escritor en esta vida, que se puede ser editor. Y también, porque antes parecía que el que no sabía, el que no valía para escribir montaba una editorial, porque era como un poco alguien frustrado. Ah, sí, ah, no sabía. Y a veces dicen que, que, que hay muchos editores que como se han frustrado por no poder ser buenos escritores, han montado su propia editorial eso lo dicen las malas lenguas para publicar sus propios libros ah, pero que no que hay gente que nos gusta ser editor o editoras y no escribir. No es y no queremos no, no tenemos esa necesidad sino nuestra necesidad es lo que te decía ser las madres adoptivas de esos niños y llevarlos sí, a lo máximo que son que... los libritos <risa> las o sea, publicaciones qué bien y bueno, pues nada, eso es lo que me gustaría un poco transmitir a, a tus oyentes, que, que la industria editorial eh, cabe mucha gente, aparte de los escritores, eh, estamos nosotros, están los, los correctores, los traductores también. Uh -huh. Porque un traductor, por ejemplo, es muy importante, una obra traducida de otra lengua, si el traductor no lo ha hecho bien, es un fracaso editorial. Madre mía, yo... Eh, ahora me recuerdas a a las obras que se han traducido al español de Shakespeare porque claro, yo, yo tuve que leerlo en inglés en, en la universidad en sí. inglés pero es que por muy buena traducción que haya a veces es complicado eh fíjate un un bestseller como fue Moby Dick eh, la primera página cuando dice llamadme Ismael unos dicen se llamaba Ismael sí. o sea, leyendo la primera página de Movidic, se sí, sí. da cuenta el traductor eh, si ha sabido, por así decirlo, coger se también es el... al espíritu del escritor. Exacto, se ha las cogido... no palabras, sino al espíritu. Exacto, al estilo de Melville o no, o simplemente traduce y le da igual. O... entonces mmm, parece que no, pero un traductor también puede destrozar un libro o puede al ser un traditor que decía Humberto de Eco. Bueno, Humberto Eco decía que traductor es tra el traidor, como el traductor ah, es un traidor, decía Eco. Claro, claro, por eso que, que lo bonito también es que aquí hay muchas profesionales que trabajan alrededor del libro y que todos tienen una parte muy, muy importante. O sea, y la de los traductores también yo creo que están ahí como un poco en segundo plano, pero... Sin un buen traductor, muchas obras maestras no hubieran llegado a la, a la gente. Así que, no sé, podríamos. Me estar... preguntando que preguntando quién traduciría al japonés <ríe> eh, a Safón, que tuvo tantísima fama y que se convirtió en un best-seller allí antes que le conociéramos en España. <ríe> De Japón, y de verdad que yo creo que también es un mercado a investigar, ¿eh? Porque, por ejemplo, con Camilo VI triunfó en Japón, o sea, sí, sí, y de hecho muchos libros me los piden desde allí, aun estando en español, el libro, pero sí, que yo creo que los japoneses es una cultura… Los japoneses se adoran a España. Sí. Y, y adoran todo, yo creo, aparte de la literatura, la forma de vida, el baile, también el flamenco. Sí, flamenco, es que tienen hasta clases de flamenco, de guitarra de todo. Les encanta, eh, o sea, que el mundo editorial español en Japón tiene mucho mucho campo. Sí, sí, por eso por eso digo que, que, que nunca sabes por dónde te van a salir nuevos proyectos, o sea que... Sí, sí. hay no. que venderlo en Japón. <risa> hay, que ver todo. Hay, que, hay que estar abierta, abierta al mundo y saber escuchar también dónde ah, hay... Listo. Claro, claro. La bueno, de... pues a ver si ahora más gente te escucha y sabe sobre tu libro, el libro que habéis publicado sobre Camilo VI. Genial. Y que seguro que les encantará porque ha hecho un trabajo impresionante de investigación esta mujer. Ah, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Bertá. Y ya, ya estás contenta, quieres añadir algo más. Ya me podría estar hablando toda la tarde, ¿eh? O sea que... <risa> no sé, hola porque podemos estar aquí toda la tarde, porque hablas. Ha ha un, un placer hablar contigo y nos has enseñado muchísimas cosas. Y el espíritu bueno. de una editora emprendedora. Me encanta, me encanta ¿Sí? el titular. Muchas <risa> gracias. Nos Adiós. vemos. Hasta luego y, per y perdonad por el movimiento al que me ha sometido mi gata al ordenador y a la mesa, a la entrevista. Es que es una mesa así un poco blandita para estar sentada cómodamente y, y ella se sube por arriba y se mueve la mesa. Pero esto es lo bueno de los, di de los directos, que, que hay naturalidad, verdad. O sea eso, que, sí. Ay, otra cosa. No, pero eso sí. Bueno, bueno, pues nos yo... vemos. Chao muchas Salvemos. gracias adiós te agradecemos Salve. todo lo que has compartido con nosotros gracias Berta nos vemos pronto ¡Chao! hasta